Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de empezar este debate con el ministro de Hacienda y hoy de seguirlo con esta moción presentada por por el Partido Socialista. Yo me limitaré ahora a explicar, a exponer las enmiendas de nuestro grupo y dejaré para más tarde una valoración sobre la moción presentada por el Partido Socialista. Muchas gracias. En primer lugar, eh, lo que hemos hecho es, en nuestra primera enmienda, unificar los dos primeros puntos presentados en la moción de, en los dos últimos puntos presentados por la, en la moción del Partido Socialista, que básicamente lo que lo que dice es que el sistema de financiación autonómica debe simplificarse para hacerse eh, más transparente y más, y más eficaz. Como saben, el fondo, el fondo de garantía tiende a equilibrar el, el gasto de las comunidades autónomas por, por, por unidad de gasto y, sin embargo, eh, otros fondos, el fondo, los fondos de, de compensación interterritorial, Perdón, los fondos de solidaridad y los fondos de convergencia, el Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Convergencia hacen lo contrario, crean, crean disparidades. Nosotros proponemos que el criterio de statu quo se elimine del sistema de financiación autonómica y que, en cambio, el Fondo de Garantía se, se refuerce. Las, las comunidades autónomas deben ganar en capacidad para modular sus ingresos en cumplimiento del, del principio de autonomía y garantizar el igual acceso a los servicios públicos fundamentales en todas ellas, tal como establecen los principios de igualdad y, y de equidad. En cuanto al resto de enmiendas, que son enmiendas de, de adición, eh, en primer lugar, lo ha dicho el portavoz de, de Compromís, punt, un punto que desearía, desearíamos añadir, que se refiere a la reestructuración de la deuda. Ayer comentábamos este punto con el, con el ministro Montoro y creemos que es especialmente importante, porque efectivamente hay comunidades autónomas que necesitan no solo una reestructuración, sino una quita a, a su deuda. Hace aproximadamente un mes, vimos un informe publicado por Ángel de la Fuente, que es asesor del Ministerio de Hacienda, en el que se proponía que parte de esta infrafinanciación quedara saldada por los préstamos del FLA, tomando en cuenta que los intereses de estos préstamos son inferiores a los que se pagarían en el mercado. Pero, sin embargo, lo que no se dice en ese informe es que no, habría, no habríamos acumulado esta deuda esta deuda autonómica si no fuera como consecuencia directa de la infrafinanciación. Por otra parte, otra propuesta que ponemos encima de la mesa es necesaria acompañar la reforma del sistema de financiación autonómica con, con una reforma fiscal progresiva que nos ayude a converger con el resto de países de la Unión Europea, de los que nos separan ocho puntos en los ingresos, en los ingresos fiscales. Y al mismo tiempo apostamos por crear una tributación efectiva mínima para todas las comunidades autónomas y, de ese modo, evitar eh, la competición fiscal a la baja entre comunidades autónomas, tal como está promoviendo Ciudadanos en algunas de ellas con la supresión del impuesto de sucesiones, algo que ustedes ya han apoyado en Andalucía, algo que se ha hecho ya en Murcia con el apoyo del, del Partido Popular y algo que ahora pretenden exportar también a Aragón. Por otra parte, quinto punto. Eh, suprimir los mecanismos extraordinarios de, de control financiero establecidos, desarrollados a partir de la reforma del artículo 135 de la, de la Constitución y que básicamente son un método de control y de abuso del Gobierno sobre las comunidades autónomas, tal como, tal como estamos viendo en los, últimos, en los últimos años. Los dos últimos puntos. El primero, el sistema de financiación autonómica tiene que, eh, digamos, garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales de todos los ciudadanos en todo el territorio. La parte que se refiere a la solidaridad interterritorial corresponde, debería corresponder a un Fondo de Compensación Interterritorial unificado y con una cuantía muchísimo mayor de la que existe actualmente. En 1991, cuando se creó este fondo con un Gobierno del Partido Socialista, el Fondo de Compensación Interterritorial pesaba el 0,21% del producto interior bruto. En 2016 pesaba el 0,04%. Nosotros proponemos no solo unificarlo, sino elevarlo hasta el 1%. Y, en último, en último lugar, es necesario llevar a cabo no solo una reforma del sistema de financiación autonómica y de los otros puntos que les he mencionado, sino también, digamos, mejorar la ordenación del modelo territorial de España, reformar las instituciones para dar cauce a a los problemas, a los desajustes que inevitablemente van surgiendo y que no tengamos de manera recurrente una crisis del sistema de financiación autonómica. Y para ello tres cuestiones de mínimos: una reforma del reglamento del Consejo de política fiscal, y Financiera. termine, señoría. Sí, señor presidente, una reforma de la agencia tributaria y una reforma de esta misma Cámara, del Senado. Muchas gracias. Gracias, senador Martín.